Acá tenemos sí sí sí sí sí sí sí sí sí acaba de llegar mira mira cámara lenta entraste qué grande vamos a hacer el 500 este que necesita interior exterior uff sobre todo higiene higiene higiene desinfección qué pasó qué te encontraron adentro del auto encontraron una magraneta y yo decía si sí, yo compré dos en el corte inglés, pero no. no la tenía. Ahí está, menos mal. No. Oíme, estuviste. Luz al bato no es, ¿eh? Estuviste muy amable al devolverla, porque hasta ahora hay, hay un hambre. Escúchame, si vienes estado con un poquito de jamón, George, yo... a lo mejor no vuelve. Increíble, ¿eh? Este... O sea, estos tíos están aquí. Oh, no, no, no, no, no. ¿Qué, ¿Qué acabo de ver? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los dueños de los perros? Este, el auténtico, este está aquí Es ese, el auténtico Con nosotros Se cortó la luz eh, A ver muchachos, explíquenme la situación ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿El cliente no tiene potencia suficiente? <risa> el pues, Bat Street tiene una solución eso, eso te iba a decir, porque claro, el aspirador este lo acabamos de enchufar y Saltaron las luces se, nos, se ve que tiene mucha potencia Y a ver ahora qué pasa A ver esto cómo funciona A ver, a ver, a ver O sea, saltó para, para, para, como que ya está. ¿Qué pasó? ¿Tenemos.? Eh, no, basta. La... ¿Enchufan en un aspirador de 3600 vatios a una, a una camioneta? Explícame esto, cómo funciona. ¡Toma! Bueno, pero voy a volver a dar luz. desinfectarlo. Y esto es una, de las cosas, es una de las cosas que hemos preocupado, la, la, la, la higiene. Sí, porque cuando te llega el, el coche, cuando lo alquilas, te es que lo juro, ¿eh? Ahora en serio, es verdad que la limpieza Ahora lo están desinfectando. Es sí. Es sí. sí, es cierto, sí. sí. es muy importante. Chan, chan, cha, cha, cha, cha, cha, chan, Ahí viene, ahí viene, eh. viene, viene la espuma. Se viene, eh. Dispara, vaquero. Ah, claro, es blanco, espuma blanca, igual no acaba de. me qué lujo esto, eh. En tu casa. Si en casa. Si limpian el sofá. y en el coche, ¿qué más quieres? Doblete. Limpieza del sofá y limpieza del coche. Acá hay, hay uno metido. ¿Qué decías? Si hay que limpiar los platos. Los platos también. También, vale. Ya lo tenemos, ¿eh? Lo siguiente que es al vato en el, en el golf. Golf. No te olvides. En todos los golf. Vais a ver en todos los golf. Haciendo este mismo trabajo. A domicilio. es ese sos vos, ¿no? Ese tío. Chicos, chicos, no suena, ¿eh? <risa> Pero, hey. A ver, hacemos hace la, hace la misma. A ver Siempre que. <risa> <risa> Siempre quise como un espejo Siempre quise hacer esto, boludo Acabo de cumplir uno de los sueños de mi vida Increíble Uno quiere fotos con Cristiano Ronaldo Y otro con el personal <risa> El oficial de Justice. <risa> ¿Qué, ¿Qué le vas a poner? El producto del COVID El producto del de COVID El de COVID específico para anti-COVID Muy bien ¿Anti o elimina o anti? Porque no, no sé Yo creo que elimina si hay... Pre... Ah, muy bien y protege la superficie Muy bien, muy bien Nos vamos Qué, qué vocabulario, ¿no? mi pepe! Increíble cómo llegaron estos muchachos. Nos limpiaron el sofá. Además, llegó el auténtico. O sea, llegaron en esta super camioneta. Que por cierto, la tienen toda sucia. Qué locura, ¿no? Antes y después. Limpio... Sucio. Qué tra... ah, sucio y arañado. Mira, mira. Qué bueno, qué, qué, original, la verdad. Muy chulo. Pues han llegado. Han limpiado el, un sofá. Ahora estamos haciendo este coche. Y aprovechamos hacer todo lo que tenemos que hacer. Oye, mira, limpiamos el sofá. Y la señora de al lado nos veía por Facebook y dijo Quizás pueden venir a limpiar el sofá de mi casa e Plato, Nos vieron eh limpiando el coche Gandhi. ¡Uy! Offended, ¡Web! Tenemos <inaudible> un invitado ahí, ¡Web! <,Mic> <inaudible> <Mind comeback> <sighs> <inaudible> nos vieron limpiando el coche Y apareció la vecina y dijo Si necesitan otro <essment> coche, ahí está el mío Federal. <syllable> esto, esto, es un, esto es una señal me en llantas, tío. Es. Soy el, el número uno, el washer ¿Sí? más máquina de las llantas, tío. El... Siempre las hago yo porque este se escaquea. No, chan, y, y chan, chan. Te escucha, chan. No sé. tengo, tengo llamadas, llamadas importantes. No sé que no puedo dejar. Y Llega aquí... el momento de las llantas y desaparecen, tío. No sé. No te la llanta, lo hago, lo hago por él, lo hago por él. ¿Querés <ríe> que aprenda? Claro, claro. El chaval es El chaval es muy bueno en según qué cosas, pero ahí. Y claro, cuanto más haga, pues mejor. ¿eh? Sí, sí, ya, ya, ya. No sé. No, te a ¿Qué pasó? ¿Ya está? No, falta cristal. <risa> pero es ¿Listo que acá... Mi visión. Mi pero es que este dijo, listo, ya está. ¿Listo? Yo, yo entendí que vida? ya se había acabado el trabajo, que nos Ay. vamos. No se unan, ¿eh? No se una. No, yo solo no, grabo. No de yo solo grabo. Yo solo grabo. Muy importante. Wow. O sea, wow. Los Estaba reseco, ¿eh? Los los bueno, acá no hay mucha luz, pero... Ahí se ve. Qué hermoso quedó el neumático, por favor, la llanta toda. ¿eh? Hidratación de neumático. Y aquí Así en este caso no tenemos plástico, sino también los tenemos hidratación. Pero mira, esto es Hay plástico. Vaya locura. Hay plástico. Vaya locura. ¿A los neumáticos del otro lado le ¿la diste ya? No. Ah, los voy a grabar Espera. para ver cómo están. Así es este está lavado pero no está hidratado todavía y este está este está seco mira seco seco eh. este sí que se puede ver el antes y el después seco seco Tac tac, tac tac. tac. me pongo al otro lado hola, hola. ¿Qué tal? Impresionante. <risa> Vaya locuras de trabajos que hacen estos chicos a domicilio. Increíble, ¿eh? Mira fotos reales, mosquitos. Fuera. Impresionante. Esta tapicería llena de pelos. Antes y después. Brutal, ¿eh? ir a Madrid? ¿A dónde? ¿A Madrid? A Madrid. ¿Y ustedes qué son la, la las pilotas? Las pilotas. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué, qué, qué coche más bonito eh? ¿Qué en el bonito? primero. Debo reconocer que este coche... <ríe> Tenemos una alemana acá, un español, un argentino. Un... Es un quilombo esto. Debo reconocer que no conocía este coche. No quiero hacer publicidad. Los euros, euros. Skoda. Guapísimo este coche La... Está ahí arriba una silla Skoda Karok Recomendable totalmente ¿eh? O sea, tiene Prestaciones de alta gama mira esto, ¿eh? vamos a apretar acá Chicas, Hola, Hola. <ríe> uh, ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Contame. Qué ¡Asco, tío! Que es que la gente es muy guarra. Yo entiendo que los perros, de verdad. Pero es que que tengan que quitar la mierda de los demás. Uf. Me, me jode. No tengo animales para esto. Pip. Que pip vez, me que pip. Los perros que pip. Tenéis este problema en vuestra ciudad, porque aquí. Pero en además, Mallorca, en la puerta de casa, justo en el garaje, una, dos, tres. Pero ¿qué tenía este perro? ¿Qué problema tenía, hermano? Y el dueño... Mira, otra. El otro día. Otra. Otra. Vi a una señora que como el perro había hecho caca con diarrea, dice, hombre, no lo voy a quitar. Y yo, pero qué ¿por qué se lo dejas en el portal de otra persona? Hola. ¿Qué, ¿Qué opina usted acerca de la mierda de perro que... <risa> oh. <risa> ¿Qué, qué? No, no come, no come no, I, <risa> don't, I don't know, Ah, yo you, know. no comprendo español Yo no, no, no español, hablo Por mucho mía. poquito, mucho poquito sí. Habla yo ¿Qué pasa, Pepe? Bueno, esto ya está listo O sea, acá está la propietaria Del vehículo, lista para verlo Acá están los cracks que han dejado esto a de filio, en, tu casa. en casita, impecable el trabajo, luz, cámara, vamos a... ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a, a enseñar realmente cómo queda el vehículo después de pasar por las manos de Albato Street. Increíble, ¿eh? Uy, todo, todo un artista, ¿eh? Bueno, ¿Y ustedes? Venga. ¿Vamos? Ay, mira, bueno, bueno, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, ¿eh? Ahí viene, venga. Ahí vienen, ahí vienen, lo tenemos. A ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver la sorpresa. ¡Epa! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Una! Ver. ¿Qué es esto? ¿Les gusta cómo quedó? ¡Qué chicos! Es ¡Qué buen trabajo! Paula, qué te parece? ¡Muy bien! ¿En alemán? ¡Sí, <ríe> ¿En, en mallorquín, en, ¿en mallorquín? ¿Cómo dice? No, Quino Loreto. Quino, Quino, Quino Loreto. <risa> mm, es verdad, qué olorcito. Y la pantalla ya está limpia, el volante todo desinfectado, cristal por dentro y por fuera. Brutal, ¿eh? La verdad. Buen trabajo, muchachos. Increíble, ¿eh? muchas encanta. gracias. Porque el primer problema que tenía con este coche al sacarlo de la empresa de alquiler era que estaba pues con muchas manchas, apenas lo limpia muy al detalle, el olor se notaba y ahora, Increíble. ahora sí es un coche recién salido de concesionario. Gracias. gracias.